Muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación, es el corazón de una madre.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 Mira tu mamá que levante la cara. Que te va a tomar una foto. Sí, porque si no, sales con la cabeza de ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ay. ay, ay, ay. Video. Bueno, sí se nubló. No, No sabía ¿Qué Todavía por sabía? solo de leches Gracias. tres ¿Qué es? Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. está muy Bien, ya lo vamos a cambiar. Ajá. Vamos sí. a el mismo el otro... La de moda. El, la you oh.